Los profesionales de la salud y más en concreto los terapeutas vemos al ser humano como una unidad funcional, es decir, somos seres que tenemos que estar en constante funcionamiento, moviéndonos, lógicamente respetando los momentos de descanso y de sueño. Con los medios tecnológicos actuales como el ordenador, los trabajos estáticos o el sedentarismo y el estrés, hemos hecho de nuestra vida que sea cada vez más sedentaria y por lo tanto más nociva y perjudicial para nuestra salud en general. Por tanto, la actividad física, es decir, el movernos con regularidad y diariamente, hará que llevemos una vida mucho más saludable. El caminar, por tanto, será una actividad física relativamente fácil y muy económica, ya que no necesita de un desembolso de dinero para poder practicarlo. Los beneficios del caminar son los siguientes. Como hemos dicho anteriormente, hará que nuestro cuerpo sea más funcional y se mueva, por lo que nuestros tejidos estarán engrasados por el constante movimiento y deslizamiento entre ellos llegando todos los nutrientes necesarios a las distintas partes de nuestro cuerpo. Al ser una actividad aeróbica, estaremos regulando nuestro metabolismo, los distintos niveles de azúcar, el colesterol y nuestra actividad cardíaca también será mucho mejor y además nuestra tensión arterial también se verá muy favorecida. Es una actividad formidable para mantener nuestro peso, adelgazando o bien manteniéndolo en un peso adecuado. Además caminando se liberan toxinas y sustancias perjudiciales y además también se liberarán endorfinas y adrenalina, por lo que nuestra capacidad emocional en casos de ansiedad mejorará considerablemente. Al estar todos los días encerrados por la actividad laboral y el estrés diarios, mejorará nuestro estado de, oxigen de oxigenación. Como, como consecuencia de todo lo anterior descrito, nuestro sistema muscoesquelético, es decir, los músculos, los tendones, los ligamentos, estarán bien nutridos y bien encasados, por lo que nuestro envejecimiento será mucho más lento y por lo tanto mejoraremos nuestra calidad de vida.